También eh, estamos dando dos pasos para la desescalada del conflicto que el viceministro de Defensa eh, va a pronunciar ahora. Estimados colegas, voy a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 ...seguir celebrando y las negociaciones la sí, y para lograr... Así